¡Despierta, Potter! No hay otra explicación más lógica para que anduvieras por ahí de la mano con esa belleza. ¿Es una hermana perdida? E ella ¡Ella es mi... ...mi novia. novia! ¿Novia? Ella no puede ser su novia, no hay forma. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Perder la virginidad con una chica tan linda como ella te dejará marcado de por vida, Peter. ¡Eh, Peter! Si lo arruinas, ella podría cogearte. Hoy quiero golpearlos. ¿Mm? Pues claro, <risa> mamoncito. ¿Qué ¿El sujeto? ¿Un ¿Esto se siente genial? ¡Sacar, sacar al pajero, Peter! Ahora que estoy con esa hindúa, siento. Siento sí, que soy el admin de este círculo de idiotas. <risa> Hoy serás conocido como el rey de los boludos. <risa>